Para recibir a nuestras invitadas, las vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos acompaña Chani Hidalgo, Fernández y además Paz Mikasar de la Asociación Civil Red de Manos Unidas. Chicas, ¿cómo están? Gracias, gracias por también, venir. Nuevamente ¿No? ¿No? no, en tu caso, gracias. Chani. Bienvenidas, sí, chicas. Estás? Un gusto. Gracias a ustedes por invitarme y siempre la idea nuestra es difundir la tarea que hacemos. Por supuesto. Entonces, este, me parece que este no le podíamos copiar a ustedes campañas invierno cero frío Ajá, claro. Claro. como la fundación pues, Grupo claro. entonces sí. pusimos invierno sin frío Ajá. la idea es este, seguir eh, solicitando a la comunidad que nos donen estufas uh -huh. halógenas para los bebés prematuros que Bien. cuando se van de alta hospitalaria necesitan tener un ambiente cálido protegido y sin que el oxígeno sea consumido ¿Seguro? por estufas este, claro. que no sean las apropiadas en esta, este año nosotros deberíamos también agradecer el año pasado tuvimos 70 estufas que ya le hemos donado, no uh -huh. tenemos una estufa más y ahora tuvimos una donación de 40 estufas de ah, recursos bien. humanos del, del El Hotel Jaya que ah, nos no, ha donado ahora y ya frente a la aparición de estas estufas devolvió la demanda, o sea que ya estamos a julio este sí. con una demanda insatisfecha. entonces Está tremendo. Queríamos traer a, a Jessy que contara un poco el testimonio de cómo es la vida de un prematuro cuando está en el hospital y cuando vuelve a la casa. Claro. Que es lo que nos interesa que la gente conozca. Porque, porque Jessy fue mamá y fue recibió mamá. la ayuda de ustedes. Sí, y, y aparte está yendo, fue el otro día con nosotros a una reunión que hacemos los miércoles uh -huh. a llevar ropita. Bueno, ¿podés contar? Es que es un, Queremos que la sociedad entienda que nosotros... Apuntamos la asociación a que se haga un intercambio de valores. Sí. No solamente entregamos, sino uh -huh. que ellas también devuelven en acciones que cada uno pueda hacer. ¿Ah? Eso es ¿Seguro? lo que queremos promover sí, vuelta, para promover los bueno. valores. Bueno, Ceci, contanos ah, cómo, sí. cómo ha sido tu caso, cómo se llama tu, tu bebé, tu bebita, no sé. Es una nena. Una eh, nena. Eh, bueno, se llama Milagros. Ajá. Ella, eh, bueno, tuve problemas de riesgo mm. con ella de perderla. <risa> eh, un embarazo complicado tuviste, Ceci. Uh -huh. Y me bueno, cuando estuve en sala de parto me habían dicho que era entre ella, la, entre la vida de ella y la vida mía. Uh -huh. Y Qué yo le dije primero, si me pasaba algo a mí, primero para mi hija. Uh -huh. Uh -huh. Que salvaran a la nena y después, cuando empezamos todo así, después fue el, me escapé cinco veces. Uh -huh. eh, bueno, y fue el jefe de parto, me dijo que me tranquilizara porque estaba muy nerviosa cuando me contaron las cosas. Claro. Uh -huh. eh, bueno, y después... Me relajé, le decía la, la doctora se dio vuelta por un, un instante nada más cuando yo me relajé la nena la tuve, Ajá. Ajá. o sea muy muy muy pequeñísima. Eh, ¿A, los ella entraba... nació? ¿Ah? ¿A los cuántos meses nació? A los cuántos meses nació? Con 32 semanas. Ajá, claro. Eh, bueno y ella ya pesó 8, eh, un kilo 810. ¿Y cómo está claro, hoy? Chiquito. Milagros. Ahora Milagros anda con un pequeño problema de peso. Uh -huh pero la ves como que si tuviera cinco años <risa> muy bien ha crecido <risa> mucho ha crecido. sí igual hay que bueno te estamos enseñando unas cosas cosas que están bien cosas que están mal así que muy bien y, y ¿qué, qué edad tiene digo hace cuánto la tuviste eh, yo la tuve a los quince no digo vos pero pero milagro ah milagro tiene un año ah, un año y seis meses Perfecto. ahora y en ese momento, ¿cómo intervinieron ustedes? No, ¿O no, cómo llegaste, Jessie a, a las chicas? Me comentó una amiga que tenían un grupo de mochis. Sí. Y bueno, me atendió Mariela, uh -huh. que fue la que nos, me integró en el grupo. Bien. Y yo de ahí empecé a contactarme con la doctora. Perfecto. Como una mochi equipada con, para ese momento. Claro, todo claro. lo que necesita una mamá ¿no? cuando, cuando tiene a su bebé también en el todo, hospital. También es todo solidario. Porque segura? nosotros conseguimos con las donaciones ¿Mm? que le explicaba a ella... Porque ella fue con nosotros el miércoles, pasó a llevar ropita y ahí nomás las mamás dijeron, bueno, las lavamos nosotros y las preparamos para el miércoles Muy de esta bien. semana eh, repartirlas a otros madres. O sea que esa, esa idea, eso de, eso es de lo que nosotros queremos que fluya, o sea que los grupos de madres se auto eh, autopromuevan. Claro, que sigan conectadas de alguna manera. Bueno, claro. nos contaba que, que Milagro ya nació hace más de un año. Y siguen aquí con eso, haciendo un seguimiento, viendo quizás qué puede ir haciendo falta a medida que, que ese niño va creciendo, ¿no? Seguro, porque van creciendo también las necesidades. Sí. Fatmi, ¿vos cómo te has sumado? ¿Cómo colaboras desde tu lugar? Un día eh, recuerdo que iba en mi auto y en la FM que iba escuchando, sentí hace unos cuantos años una entrevista que le habían hecho a Chani en ese momento. Donde Chani pedía, y es lo mismo que vengo a pedir yo, manos... Y tiempo. Uh -huh. Entonces, lo más valioso que uh -huh. tiene una persona, ¿no? Su tiempo. Sí, inmediatamente me comuniqué con Chani y me dijo: Sí, sos bienvenida. Era un día lunes, nos reunimos en casa esta tarde, vení y sumate. Uh -huh. Bueno, llegué, estaba un grupo súper cálido, que es el mismo que aún conservamos. Han habido dos integrantes nuevas, pero lo que necesitamos, que así como llegué yo a la asociación, uh -huh otras que tengan tiempo sí. y quieran brindar uh -huh. y tengan vocación de poder ayudar tantas necesidades que tienen los bebés porque esto lo hacemos solo a pulmón y con uh -huh. lo que conseguimos nosotros y la claro. aquella que no tenga tiempo nos puede buscar en las redes con una pequeña cuota que ah, se pagara buenísimo. eso también sirve para la compra de los pañales Seguro. perfecto entonces este proyecto apuntado más que nada, a la primera infancia. A la primera infancia y al empoderar también la función materna que nos parece muy importante de valorar. Por supuesto. Una madre de 15 años que en las madres adolescentes, entre comillas, mirá. La no, madre son muy valientes. Años, valiente, Por lo que tuviste que pasar encima, donde corría riesgo la vida de tu bebé y demás. Es muy, muy valiente lo, lo que estás haciendo. Y sí, se valora un montón. De hecho, fuimos sí, a... Más. Nosotros nos dan una vez al año en la playa del hipódromo. Ella fue con nosotros a la playa este, este sábado julio. pasado, el 9 de julio, y digo, bueno, ¿qué va a hacer? Vendió mejor que yo la, la playa, así que Vamos realmente eh, creo que nuestra tarea como sociedad es darles espacio a las madres que tengan protagonistas, que no todo sea asistencia uh -huh. y que ellas puedan sentir que lo que hacen tiene valía para sus hijos. Uh -huh. Es este un supuesto. ejemplo de vida, creo que es lo que queremos dejar el de sí. mensaje Jessy, y desde tu lugar, que veo que ahora, obviamente estás... Te has sumado el equipo, estás trabajando con ella. ¿Qué significa para vos este equipo? ¿Qué es lo que te brindó desde lo humano? Más allá de, de lo material en su momento. Eh, me dieron, bueno, me dieron alegría porque yo lo que he hecho con mi nena es gracias a la fundación uh -huh. también. Y bueno, yo con mi nena ahora nos damos muy agradecida por las cosas que nos dieron. Uh -huh. y Mucha bueno, contención, ¿no? Sí, mucho cariño. Y, uh -huh. y cuando mortal. necesitaba algo ahí, preguntaba a la autora si no... A otras mamás. Y bueno, y ahora lo que queremos a ver si podemos hacer por el tema del Instagram, uh -huh. que nos donen las cosas para los otros bebés que necesitan, Perfecto. como juguetes, ropa, uh -huh. cosas así. Y las estufas, por favor. Y, y las, estufas. Estufas. La las estufas, por favor. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de la gente que ha, que ha recibido esta colaboración. Es un grupo de voluntarias, de mujeres. Y cuesta muchísimo sí. no encontrar gente sí. que done uno dice muchísimo. bueno puede ser fácil no con empresa te dones y, y no, no es, fácil. es toda una gestión un sí. laburo que hay que hacer de estar de insistir de ser intensa no seguidora sí, <risa> y está... Perseguidora. sí claro. pero bueno chicas es que la está única bien forma. mientras el objetivo sea el que persiguen ustedes hay que ser intensas, hay que sí. seguir molestando a los municipios. Bueno, de hecho, este, Natalia Castro, que es la jefa de recursos humanos, y Laura Merlo, mm. que es la, la que promovió lo, la donación última que nos han dado, estaban muy ligadas a, a, a la maternidad. Uh -huh. Una por haber trabajado en el hospital, otra por haber sido madre y haber tenido claro. experiencias muy positivas. Uh -huh. Entonces, nosotros apelamos a eso también, que lo, la, el, el hombre se sube porque la función Obvio. paterna también no, hay que recuperarla. Estas familias están... Ella recién contaba que dejó de trabajar el día que la nenita de un año y seis meses le dijo que no fuera a trabajar más. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el lugar del padre en estas familias uh -huh. donde la vulnerabilidad les las está acuciando? Y una realidad que demanda siempre... ¿Cuánto cuesta? Me dijiste los pañales. cuánto Aquí te? Están salen? En dos mil, 2.000, 3.000 pesos. Oh. Claro. ¿Se la no cuenta, cuenta por mes claro. uh -huh. Chani, ¿tienes sí. nombres en el equipo o no hay voluntarios que voluntarios, sean Voluntarios, hombres no hay, Ajá. por favor, necesitamos urgentes, voluntarios, hombres, sí. ¿no? Pareciera que esto es una cuestión de mujeres, como que las mujeres están en la casa, no, sí. no es. Las mujeres están en la vida, no. en la trinchera. Y creo que, que todos, más allá de género lo que sea, nos tenemos que involucrar no claro. con la realidad que estamos atravesando, perdón, se me cayó el auricular, mm. por eso estoy así, con la realidad que estamos atravesando como país. Sí. Está sí, muy, es muy muy difícil. complicado. Bueno, mi mamá trabaja con vos, sí. Chani. Bueno, no quería involucrarla eh, ahora. No, atrás. no, sí, pero... Mm. Y, y cada vez que vuelve de entregar las donaciones, ropa, lo que sea. se dice, me pidieron tantas cosas más, es siempre sí, mayor, mayor la necesidad, sí, nunca sí. A, alcanza nunca uno alcanza. A, a cubrir el Y también total es bueno que, que ya necesitan. que puedo hablar de tu mamá, no quería comprometerla, ¿cómo funciona el recurso? Tu mamá, van tus hermanos a buscar las cosas, o sea, es sí, la familia, mi o sea, que es la familia? ¿Cómo se involucran la familia. Sí, bueno, nosotros necesitamos más familias comprometidas, porque esta es la idea, que se comprometan los municipios, bueno, el compromiso del municipio de lo hemos tenido, pero otros municipios no nos han dado respuesta. No. Uh -huh. Y que se comprometan las familias. Porque hoy ellos hay, ayudás a alguien y mañana te vuelven. De alguna manera Por la y no hay nada Aparte, no más gratificante, creo seguro. yo que... Que el hecho de, de, de ayudar. Seguro, digo que no hace falta ser padre, no, que esto es una tarea no, que nos tenemos que preocupar no, todos claro. por una cuestión de, de sentido común, de humanidad, de, un, de ayudar al otro, que eso es lo tal, importante. Exactamente. Y de, yo insisto con la vida de los bebitos más chiquititos, ¿Seguro? porque a veces después nos preocupamos cuando están enutidos, cuando están enfermos, pero ahora que salen del hospital saludables, entre comillas, sí. tienen que volver al hogar lo más saludable posible, por porque su primer año de vida, su segundo año de vida, son los que deciden el la, futuro son los, cimientos los primeros milenios de deciden el futuro de un niño el punto de partida, ah, sin no. dudas Muchas bueno, gracias. ahí hemos estado viendo es en eso. pantalla este CBU para mm -hmm. quien pueda hacer una donación acerque allí su, su dinero y de qué otra manera las pueden contactar, chicas digo, capaz una persona que tiene una estufa en la casa puede donar, bueno. ropa lo que sea, con sí, lo que puedan somos. colaborar ¿cómo hacen por para dejar su mensaje? y Bien. por Instagram con ella, y, por Bien. y Bien. las joven del Instagram ah, muy, claro, vamos a ver Millennial, claro. Millennial Red de Manos Unidas así figuramos en Instagram, Red de Manos Unidas así las buscan, eh, bueno, muy importante acercar la donación, pero también si alguien dispone del tiempo Seguro, quiere fundamental. sumarse como como voluntaria, como voluntario, también. Marones. Todos. Muy bien, Marones. Pueden, pueden contactarse por, por allí también. No binarios, también podríamos decir. Para no binarios, sea, de... Por supuesto, sí, cualquier eh, persona. Indistinto, indistinto el género, cualquier persona que se quiera sumar, más que bienvenidos a, a Red de Manos Unidas. Chicas, gracias, gracias por el gracias tiempo. Por gracias. No, es es para nosotros es un placer que cuenten con este espacio para, para difundir proyectos que valen la pena. Seguro, sin duda. Así que gracias, gracias y, y, felicitaciones. y ojalá les lleguen muchas bueno, donaciones a ojalá, partir de ojalá, esto que hemos charlado eh, por acá. Eh, gracias. gracias. Bueno, y Jessy, besos a Milag. Todo lo mejor, claro, no, Hermosa claro, claro. y todo lo mejor para, para esta etapa en la maternidad, ¿sí? Gracias. Igual ahora lo estamos viendo en el 7. Ah, ¡Ah, muy bien! ¡Claro! claro. Mandar, ah. Lo debe estar mirando. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa.